A lo largo de muchos años hemos escuchado miles de estafas financieras, Ponzi's, las subprime, destacando 2008 como uno de los años en los que se batieron el récord de escándalos financieros. Es por eso que hoy vamos a ver las 5 mayores estafas financieras de la historia. Como es de esperar, cuando se trata de una empresa, la que está a la cabeza de la estafa, tanto su reputación como el valor de sus acciones se ven afectadas negativamente, pero en cambio, si detrás del escándalo se encuentra una sola persona, las caídas de la entidad serán menores pero la justicia será más severa con el causante. la mayor estafa de criptomonedas. Todo comenzó en 2009 cuando los hermanos Amer y Reels Kenji de 18 y 20 años fundaron el exchange Africrypt en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con la idea de que sus compatriotas pudieran usar su plataforma para ahorrar y efectuar pagos, dado la inestabilidad de la divisa local. Así pues, fruto de las altas rentabilidades que prometían vía staking o flash loans, el pool de liquidez con el que llegó a contar AfriCrip era tan vasto que se especulaba que llegó a ser hasta de 69 mil BTCs a la fecha del 13 de abril del 2021. Momento en el que comenzó a darse los problemas, AfriCrip dejó de funcionar, lo que generó un sinfín de sospechas entre los inversores, no obstante, los hermanos pidieron calma y dijeron que las fallas en la plataforma se debieron a un pirateo del exchange, tanto es así que solicitaron a sus clientes que no informaran el incidente a las autoridades, no obstante el consejo no coló y unos días después ya eran 20 el número de demandas contra AfriCrypt por lo que comenzó el proceso de liquidación provisional. Sin embargo, la sorpresa fue que todos los fondos habían desaparecido y las investigaciones indicaron que se movieron desde las billeteras digitales y cuentas sudafricanas a través del mezclador de la dark web, lo que creó enormes fragmentos de activos, convirtiendo todas las criptomonedas ahorradas por parte de sus clientes en dinero casi imposible de rastrear. Con todo, los fundadores desaparecieron con cerca de 3.6 mil millones de dólares en Bitcoin, propiedad de los usuarios de su plataforma, lo que provocó la mayor estafa de la moneda digital hasta el momento. la mayor estafa piramidal de la historia, su nombre fue durante décadas sinónimo de fortuna pero finalmente la realidad vio la luz, al día de hoy ya se sabe que Bernie Madoff a través de un esquema Ponzi llegó a estafar más de 65 millones de dólares. La lista de estafados era enorme, desde inversores particulares hasta empresas reconocidas como BNP Paribas, el banco japonés Nomura, Tremont Capital, Ascon Fund, Maxan Advisor, etc. Destacando como grandes afectados Farfield Greenwich y Kinggate Management, así como la comunidad judía de estados unidos en donde madoff era un personaje de gran importancia su pirámide logró mantenerse en pie durante cerca de 40 años y es que la clave de la longevidad de su estafa fue que todo el mundo confiaba en él había sido presidente del nasdaf durante 10 años y era muy frecuente sus actos caritativos con los más desfavorecidos. De hecho, es cierto que a lo largo de los años sus competidores le denunciaron en diversas ocasiones, alegando que los resultados que obtenían no eran realistas. Llegó a ser investigado en 1999, sin embargo y ante el asombro del propio Madoff, Siempre solía salir indemne, dada su buena aura, no obstante, hacía mediados del año 2008 y debido a la quiebra del Lehman Brothers, miles de inversores fueron a retirar su dinero del fondo de Madoff, razón por la que estalló el caso. La noche de antes de que todo saliera a la luz, Madoff reunió a sus hijos Andrew y Mark, quienes eran ajenos a tal circunstancia, para empezar a destapar la verdad. Y es que la manera en la que actuaba Bernard Madoff era a través del viejo esquema Ponce, en la cual las últimas víctimas eran quienes recaudaban dinero para pagar a los primeros inversores. Fue condenado a 150 años de prisión, aunque falleciera en el 2009, y el mayor de sus hijos no pudo ante tanta presión y acabó suicidándose. No obstante y pese a todo, los casos de estafas piramidales se siguen dando con relativa frecuencia. Recientemente han sido, por ejemplo, las estafas tanto de Juicy Fields como de Omega Pro. Jordan Belfort nació en el Bronx, Nueva York en 1962, después de estudiar biología y luego de una carrera difícil decidió ingresar en el mercado de valores en la década de 1990. Trabajando para diferentes corredores de la bolsa que vendían acciones de empresas. Desde que aterrizara en Wall Street pronto se ganó una reputación en la industria como un broker ágil y empático. Lo que le ayudó a crecer profesionalmente y posteriormente fundar su propia compañía para vender acciones Stratton Oakmont. Tal fue su empeño que la prensa bursátil lo bautizó como el lobo de Wall Street. Su estafa consistía principalmente en que los trabajadores de su empresa vendían acciones de empresas a un precio más alto que el precio del mercado que era usualmente bajo, ya que Belfort escogió el nicho de las acciones de asentado. En 1998, luego de una investigación correspondiente, las autoridades estadounidenses acusaron a Belfort de fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado de valores. Su historia, sus fraudes y su alocada vida, fruto de los años de estafas, quedó reflejada en la película El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese. Yasuo Hamanaka, el gran manipulador del cobre. Era conocido por ser el inversor principal en cobre de Sumitomo Corporation, una de las principales empresas comerciales de Japón. A lo largo de los años se le conoció como el sobrenombre del señor 5%, ya que controlaba cerca del 5% del suministro mundial del cobre o directamente Mr. Cobre, y es que acumulaba grandes cantidades tanto en físico como en futuro. Durante esos años utilizó ese porcentaje para hacer el cobre un material escaso, y en consecuencia manipular el precio con intenciones alcistas, a través de la bolsa de Londres, que era el mayor mercado de cobre del mundo. Sin embargo, esta estrategia se vino abajo hacia mediados de los años 90, cuando China recién incorporaba el mercado mundial, empezó a liberar ingentes cantidades de cobre, bajando irremediablemente su precio. Aquí empezaron las argucias contables de Jamanaka, hincharon su precio, falsificando pérdidas como beneficios de su compañía, todo con la intención de que el precio del cobre siguiera siendo alto y dando la sensación de que, pese a todo, seguía siendo el rey del cobre. Finalmente la situación fue insostenible y en 1996 Hamanaka anunció unas pérdidas por valor de 2.600 millones de dólares en operaciones no autorizadas, fue sentenciado a 8 años de cárcel pero terminó saliendo en libertad un año antes en 2005. Número 1 La estafa piramidal o esquema Ponzi A comienzos del siglo XX, Carlos Ponce, inmigrante italiano, se convirtió en el pionero de las conocidas estafas piramidales en el mercado de valores, y fue muy curioso el éxito que tuvo su estafa pues solo con haberle estudiado mínimamente se sabía que los antepasados penales de Ponzi, quien ya acumulaba dos estancias previas en prisión a través de la fundación de su compañía Security Exchange Company, Ponzi recibió millones de dólares bajo promesas de devolución de un interés del 50% en un mes y un 100% a los 3 meses. Como toda estafa piramidal al principio funcionó, y cada mes, Ponzi pagaba religiosamente a sus intereses, en base a ello, él acumuló enormes ganancias y miles de personas en Boston, ante la gallina de los huevos de oro, fueron a hipotecar sus casas. Así pues, todo se fue al traste con una publicación del analista financiero Clarence Baron en el medio inglés BBC en 1920, quien demostró cómo Ponzi estaba envuelto en un escándalo mediático en Estados Unidos por haber cometido fraude a los precios de venta de supuestos cupones del correo postal internacional. De esta forma su estafa consistía en cambiar los dólares que recibía por divisas depreciadas y con ese dinero adquirir los cupones a un menor precio. Y así era como Ponzi se quedaba con el dinero restante de la compra de los cupones. El problema es que no disponía de más de 27 mil cupones y para hacer frente a todo el capital que le era prestado debería haber tenido en circulación más de 160 millones de cupones. Ante tal información y como ocurre en toda estafa piramidal cientos de personas fueron raudos a sacar sus ahorros y liquidar sus posesiones, no obstante esto fue imposible y en pocos meses la pirámide colapsó. Ante la indignación de haber perdido los ahorros de toda una vida, incluso habiendo hipotecado casas, manifestaciones y protestas se sucedieron en las calles de la ciudad de Boston durante varios días para reclamar la devolución del dinero que se les había estafado. Se estima que en esa época unos mil personas le entregaron entre 15 y 20 millones de dólares a la empresa de Ponzi. Luego de las investigaciones correspondientes, las autoridades descubrieron que lo que realmente hacía Ponzi era pagar los intereses de los viejos inversores con el dinero que entraba de los nuevos compradores. Por todo esto, Ponzi fue condenado a cuatro años de cárcel, tras los cuales se fue a Brasil para trabajar en una aerolínea italiana. Sin embargo, allí también fue víctima de la mala suerte y dicha empresa quebró tras una crisis económica. Como anécdota, Ponzi acabó sus días arruinado e inmerso como un autónomo de un puesto de venta ambulante de perros calientes para ganarse la vida. Y bueno amigos eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, dejen un like si fue así y nos vemos hasta la próxima.